Para cambiar el idioma de la aplicación de STEAM, lo que vamos a hacer es ir abajo donde hay un menú hamburguesa, lo vamos a tocar y vamos a ir abajo que dice Saiting. Tocamos Saiting, dice el lenguaje, donde dice inglés o dice el otro idioma lo tocamos, vamos para abajo y buscamos donde dice español latinoamérica. De esa manera cambiamos el idioma de inglés a español. Esto también funcionaría para cualquier otro idioma. Espero que les sirva, espero que les guste. Y así se cambia el idioma en la aplicación de este AMP.